Saludos amigos y amigas, mi nombre es Leo Sánchez y te doy la bienvenida a nuestro canal Leo Art Dragons. Hoy te voy a enseñar cómo dibujé un caballo a lápiz y te voy a mostrar cómo es mi proceso creativo de dibujo. Les cuento que soy principiante en el dibujo a lápiz y que realmente estoy aprendiendo y descubriendo esta técnica, por eso eh, me he dado a la tarea de estudiar algunas cositas. En este video te voy a mostrar cómo inicié desde un boceto hasta llegar a lo que creo que es un producto final y que es muy rescatable. Igual seguimos aprendiendo día a día, por eso les digo no olviden practicar todos los días, no olviden hacer un dibujo diario, no olviden dibujar lo que ven, dibujar lo que les gusta. No olviden que el dibujo es una herramienta especial para salir del estrés, de los problemas, de las tristezas. ¿Sí? Entonces amigos y amigas no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta a los videos, no, no olviden verlos muchas veces para que así como yo vayamos aprendiendo juntos en nuestro canal Leo Art Dragons. Bueno amigos, vamos al tablero de dibujo y les voy a ir narrando paso a paso cómo iniciamos con este proceso. ¡Disfrutémoslo amigos! Muy bien, amigos, y justo ahora te voy a mostrar entonces cómo eh, escojo la imagen. En este caso me gusta mantener un documento Word abierto. Eh, mientras este amigo abre, entonces vamos a mirar la imagen. Lo que hago es mirar una imagen que tenga muy buen color, eh, que me permita ver eh, distintos tonos. Y no sé si tengo un ojo caro, pero me gustó este. Este dice que se conoce como Galileo y es un caballo eh, por ahí le estuve leyendo la historia y dicen que es un caballo que vale eh, más que estos jugadores Ronaldo y Messi juntos que ahorita está en descanso y que eh, pues ya no lo tienen eh, corriendo, eran como un corredor algo así bueno, ahora lo que hago yo es copiar esa imagen, acá ustedes pueden ver, la voy a la voy a pasar a esta pantalla. ¿sí? La voy a pasar. Ahí tenemos problemas técnicos. Listo. Lo que hago es pasar la imagen. ¿sí? Pasar la imagen a un Word. La vamos a ampliar un poco más. ¿sí? Y luego lo que hago es selecciono la imagen. Le doy el clic derecho. Y me voy a formato de imagen. ¿sí? En formato de imagen. Sí, me vengo aquí a la pestañita de eh, imagen y le doy color de la imagen y luego en la saturación le bajo toda la saturación a cero eso me lleva, de pronto no se puede percibir mucho, pero eso me lleva eh, la imagen a tonos eh, negros y blancos, claros y oscuros y de esta forma inicio yo con mi proceso de dibujo a lápiz observando muy bien los detalles de este dibujo, listo, ya saben amigos si quieren hacerlo como yo lo pueden hacer, es una idea y ahora vamos a empezar con el proceso del dibujo bueno amigos, y ya teniendo nuestra imagen inicial per lista para dibujar, vamos a arrancar con unas líneas y unos círculos. Esa más pequeña va a ser para eh, ubicar la cabeza y ubicar el tronco, el torso completo del animal, eh, la pata trasera y la mano. Ah, como el caballo va a quedar de perfil, entonces nos vamos a centrar en un lado. Luego completaremos la imagen. Vamos a trabajar con líneas muy suaves, muy tenues, con líneas muy muy libres tratando solamente de ir completando el boceto y viendo cómo va quedando nuestra primera imagen luego eh, vamos a ir rellenando y vamos a ir completando espacios. ¿Sí? Recuerden, en este caso la observación juega un papel muy importante. En mi caso también utilizo, me valgo de una regla para ir midiendo y de pronto sacando eh, algunas. Eh, medidas de, de, de las partes del cuerpo de este animal para que no me vaya a quedar muy desfasado, eh, pronto no me vayan a quedar las patas muy largas o las manos muy largas o el cuello muy corto. ¿eh? La idea es que quede lo más parecido posible. Recuerden amigos que esto es un ejercicio de práctica y es un dibujo que nos va a ayudar a ir mejorando cada día. Como pueden ver utilizo demasiado el borrador por eso necesito eh, hacer líneas muy suaves. Nótese que la punta de este portaminas, que es un portaminas eh, número 2 o 2.0, eh, está más larga. La idea es que así no ejerza yo mucha presión sobre el lápiz y la punta no se vaya a quebrar y además me dé una línea suave que yo pueda borrar con facilidad y que además no me deje cicatriz en la hoja porque luego al pasar el grafito, luego a darle, al darle las luces y las sombras, entonces me van a quedar unas líneas muy marcadas y pues esto estéticamente en el dibujo le merma mucha calidad. Bueno amigos, aquí vamos viendo que ya nuestro boceto va tomando forma. Ya sabemos que es eh, un caballo, cualquiera que lo puede ver va a decir, sí, ahí hay ahí ya un caballo, pero nos hace falta mucho trabajo y vamos a continuar entonces Sacando las formas, vuelvo y les reitero la importancia de la observación y el detalle, ¿sí? Ir observando en dónde hay líneas para sacar, en dónde hay para borrar, ¿sí? las patas del caballo pues eh, son algo complicaditas pero las fuimos sacando poco a poco así como ustedes mis amigos yo también soy principiante y me fascina este mundo del dibujo por eso hay que darse a la tarea de estudiar, leer libros, ver videos, eh, dibujar cargue una libreta, cargue un lápiz a la mano, dibuje lo que vea, dibuje lo que siente por lo menos un dibujo diario te ayudará a ir mejorando cada día en el dibujo. Bueno, la cabeza de este eh, corcel, de este amigo que si no mal recuerdo se llama Galileo y que al leer la historia dice que es uno de los caballos más caros del mundo puesto que si juntan a Leo, a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo, eh, este caballo puede valer eh, quizás más que ellos entonces eh, la forma de este animal pues se ve que es un animal poderoso que es un animal muy muy eh, muy atlético y trataremos de pasar eso al papel ¿sí? eh, muy pronto vamos a empezar a aplicar el claro oscuro y lo que vamos a hacer es eh, hacer que parezca muy real no lo lograré la, al primer ejercicio pero trataremos, listo amigos, vamos a ir viendo cómo vamos trabajando con este personaje, mientras tanto vamos a darle un poco de música. Bien, como pueden ver, con un pincel muy suave vamos a empezar a aplicar grafito, polvo de grafito. ¿Cómo hacemos este polvo de grafito? Pues muy bien. Si estás interesado en saber, escríbemelo en los comentarios y yo te voy a explicar o te voy a hacer un video de cómo saco yo este polvo de grafito. Es realmente fácil, pero eh, se lo voy a dejar para un próximo video. Lo que voy a hacer es darle una capa a este caballo. Y voy a guardar unas reservas donde estoy observando que es muy claro o que me lleva al color blanco. ¿sí? Esas luces las voy a respetar para que me quede más fácil ahorita y para que el caballo me dé más volumen. ¿sí? Ya con el lápiz, este, número 8, este lápiz número 8, voy a ir saturando aquellos lugares capa por capa, no lo apliquen. De una no lo vayan a aplicar en un tono muy fuerte porque luego eh, tendrán que borrar y será más difícil. Por eso lo ideal es ir observando en qué partes hay más oscuridad, en qué parte está más oscuro, más, más recargado de grafito e ir aplicando. Es importante el difumino, entonces utilicen un difumino o en su defecto un copito, un, un copito eh, para los oídos, que no es recomendable para los oídos, pero eh, puede servir algodón. Eh, no vayan a utilizar los dedos porque nosotros constantemente producimos grasa y esa grasa hace que el grafito se ensucia y luego eh, no reciba más, eh, más color, ¿cierto? ¿Qué pasó con este animal? A mí me pasó, como soy principiante igual que ustedes o algunos de ustedes más profesionales y me pueden dar muchos consejos, yo empecé al revés, empecé del de anca hacia la cabeza y luego eh, tuve unas pequeñas dificultades porque cuando quería aplicar eh, el lápiz sobre la cabeza, eh, pasaba la mano de vez en cuando por el anca y esto hacía que el grafito eh, se me... Dispersarán, pero para un próximo animal, ya sé que vamos a empezar por la cabeza. Listo, vamos a ir aplicando estos colores poco a poco con paciencia. Esto es un trabajo que me llevó eh, más o menos entre 3 y 4 horas y no es muy grande, pero eh, es un trabajo muy gratificante. Porque a medida que vas aplicando y a medida que vas sacando más tonos eh, claros, oscuros, eh, entonces eh, se va viendo la riqueza de este dibujo. Es importante también tener en cuenta, eh, si quieres mejorar cada día, aprender a usar esos lápices y aprender a sacar esa escala tonal, esa escala de grises que te van a ayudar a ir mejorando. Este borrador me ayuda a retirar algunas partecitas, que eh, debo aclarar, ¿sí? y me ayuda a, a ser muy, muy pulido. Eh, en una próxima ocasión les mostraré cómo lo hice o cómo lo podemos hacer en casa. Listo. Estamos utilizando lápiz 8B, estamos utilizando lápiz 6B, eh, utilizamos un lápiz 2.0, un número 2. Usted puede utilizar para el boceto un, un H o un HB, un sí, lápiz que no tenga mucha saturación, ¿cierto? Vamos a dejarlos con esta musiquita, no sin antes decirles que no olvide suscribirse al canal, no olvide ver los videos. La idea de ir mejorando es eh, ir viendo los videos, ir pausando, ir practicando, ir borrando, ir estresándonos, ir siguiendo. O sea, el dibujo es muy rico y te permite incluso ser una terapia eh, sanativa, una terapia para el alma, una terapia para el cuerpo, ¿sí? Un modo de, de desestresarnos, de, de ver el mundo de otra manera y una manera de expresarnos frente a los demás, ¿sí? Bueno, para lograr esa textura, esa textura eh, de, del caballo es importante, como les dije antes, ir aplicando capa por capa. No se vayan de una al oscuro porque entonces van a tener problemas. Váyanse más bien del claro al oscuro y aplicando más intensidad o más fuerza donde, en aquellas áreas donde se requieran. Ya vamos finalizando nuestro eh, animal y lo próximo que le haremos. Eh, será eh, un lugar en donde el animal esté reposando, en este caso pues será una granja con unas varas, unas varetas, unas varas que están evitando que el animal se, se nos escape, ¿sí? Bien, cuando tengan esa dificultad como me pasó a mí, entonces utilicen una hojita de papel blanca para posarla sobre el dibujo y así el grafito no se nos correrá, no se nos dañará, no nos ensuciamos las manos y no manchamos con grasa el dibujo. Listo, vamos a estos, vamos a, a construirles ya el lugar y aquí pues entonces ya los voy dejando para que ustedes terminen de disfrutar el video muchos dirán este video está muy largo pero realmente era complicado resumir un proceso de cuatro horas más o menos me demoré tres cuatro horas haciendo este dibujo y era complicado resumirlo en cinco minutos para que usted tuviera más detalles entonces amigos y amigas no lo olviden dibujen disfruten del dibujo compartan sus dibujos busquen consejos hay gente muy experta de los cuales podemos estar aprendiendo to todos los días listo amigos no olvide suscribirse, no olvide darle like, no olvide compartir los videos y además no olvide ser creativo usted con su propio proceso. Si necesitas consejos de Leo, entonces le escribes en los comentarios que juntos nos ayudaremos y juntos aprenderemos. Bueno amigos, chao chao, los dejo, bye bye, sigan disfrutando de este espectacular video.